Para mañana miércoles el Powerball tiene un gran premio de 312 millones de dólares. La Loto Cash tiene 1,690,000 dólares y si te llevas el premio te lo dan en un solo pago, al igual que la doble revancha que cuenta con 100,000 mil dólares. Y si ya tienes el app de Lotería Electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es bien fácil. ¿Qué esperas? Juega los cartones instantáneos de Lotería Electrónica.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 Y ahora comenzamos con el sorteo de Pega 2. Boleto en mano a todos los jugadores de Pega 2. Mucha suerte. Veamos cuáles son los números ganadores del Pega 2. Primer número es el 2. Repito, el 2. Segundo número es el 9. Repito, el 9. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 2-9. El 29. Ahora pasamos a Pega 3. Este es su boleto. Si jugó Pega 3, mucha suerte. Veamos cuál es el primer número. Y es el 7. Repito, el 7. Segundo número es el 0. Repito, el 0. Y tercer número es el 4. Repito, el número 4. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 704. El 704. Y concluimos con el Pega 4. Si jugó Pega 4, boleto en mano. Y mucha suerte. Primer número. Es el número 7. Repito el 7. Segundo número. Es el 0. Repito el 0. Tercer número. Es el 8. Repito el 8. Y cuarto número. Es el 2, repito, el número 2. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 7082, el 7082. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información entra a nuestra página web loteriasdepuartorico.pr.gov. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. De nuestra programación por San Juan, y San Juan 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360. Gobernador anuncia aumento salarial de hasta 800 dólares a maestros de centro de cuidado para niños. De paso, sale en defensa de la firma del proyecto de reforma laboral. Regresa racionamiento de agua para residentes de Canoanas, Loiza y Río Grande. Exalcalde de Trujillo Alto se declara culpable a nivel federal por participar en el esquema de soborno. En Buenas Noticias, conozca la historia de cómo una comunidad, junto a la academia y la empresa privada, se unieron para proteger el corredor del Yaguazo. TRD anuncia millonaria designación de fondos para el Comité Olímpico. Los detalles en el segmento de deportes estoy más a continuación esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, el gobernador Pedro Pierluisi defendió hoy la firma de la reforma laboral y anunció cambios en el plan de salud vital para el próximo año. Estas expresiones las hizo durante una actividad en la que se anunció un aumento de hasta 800 dólares mensuales al salario de maestros de centro de cuido para niños a partir del primero de julio. Soraya Sánchez nos amplía. El gobernador Pedro Pierluisi insistió hoy en que firmó el proyecto de la reforma laboral para que las personas que no se sienten motivadas a buscar empleo lo hagan. De esta manera respondió a las críticas de los sindicalistas y de los empresarios de que la reforma laboral se quedó corta y que provocará un impacto negativo.